Vamos a ver cómo se utiliza la aplicación PingPong. La abrimos desde nuestra tableta y lo primero que nos va a pedir es que accedamos a través de una cuenta bien de LinkedIn, de Facebook o de Google. En mi caso voy a utilizar la cuenta que tengo de Google. Entro. Bueno, y esta es la ventana principal. Hay cinco posibles opciones de actividades. Una de respuesta múltiple con cuatro opciones, otra de cinco, una de verdadero o falso, una de enviar un mensaje de 40 caracteres como máximo y por último una de enviar una imagen. Mientras iba grabando, pues han incorporado a esta clase virtual dos alumnos, como veis arriba a la derecha, y esta clase se llama, el código que tiene es mi clase. Bueno, también tenéis arriba... A la izquierda, si pulsáis sobre ping pong, el menú donde tenéis la opción para enlazar con Evernote, cambiar el código, el nombre de la, del aula, la guía, el contacto, valoración y salir. Es conveniente enlazar la cuenta de Evernote a esta aplicación más que nada para poder grabar luego los resultados. Bueno, nos sale la ventana y vamos a autorizar a que ping pong lo utilice durante un año. Bien, vamos a ver las cinco opciones disponibles. Las dos primeras, la de 4 o 5, son exactamente las mismas, así que voy a coger en este caso pues, la de 5. Vale, hay dos alumnos, fijaros arriba, a la izquierda, hay dos alumnos conectados que han respondido la opción C y D. Bueno, aparte de este gráfico de barras, también tenemos la opción de mostrarlo como si fuera un diagrama de sectores, ¿vale? Que te lo tenéis arriba a la derecha. Bueno. En la opción de verdadero o falso, pues pueden responder verdadero o falso. Y pulsando arriba a la izquierda donde aparece las figuritas, puedo ver qué ha respondido cada uno, quién ha respondido verdadero y quién ha respondido falso. En la opción de enviar mensajes, pueden enviarme un mensaje de hasta 40 caracteres. Bueno, estamos esperando a que respondan los alumnados. Fijaros que ahora mismo no tengo ninguna, ahora tengo una con su bueno, hola y otro que me va a responder a continuación, el otro alumno, que va a poner, por ejemplo, adiós. Si pongo eso arriba, a la izquierda, en la figurita, puedo saber quién ha dicho qué. El alumno 2 ha dicho hola y el alumno 1 ha dicho adiós. Y tengo la opción de exportar abajo, que me permite escribirle un nombre y exportarlo a Evernote. De igual forma, con enviar imagen, pues le va a salir una pequeña pizarra a los participantes para que puedan dibujar y enviar su resultado, que puede ser o un dibujo que hagan o incluso una foto que hagan por algún lado. Bueno, estamos esperando la respuesta. Ahí tenemos una primera envío y el segundo, aquí está disponible. Si pulso arriba, pues puedo saber quién ha enviado qué. También vuelvo, por ejemplo, a exportar los resultados... Abajo a la derecha en Sport Results y lo que hace, haría es una nota dentro de Evernote. en una libreta que se llama Ping Pong. Para que veáis el resultado, me voy a salir ahora mismo de Ping Pong y me voy a ir a la aplicación de Evernote. Vale. La cargo y lo que habrá que hacer, sobre todo, es sincronizarla ¿vale? para que aparezcan las notas. Vale, aquí tenemos las dos. Notas nuevas. Por un lado la primera que es la respuesta a una actividad de imagen a la cual vemos lo que nos han enviado los alumnos y que arriba a la derecha tengo la opción para compartirla, para enviar el enlace y de diferentes opciones. Y la segunda nota que tengo en la libreta de ping pong que es en este caso una de texto. Recordad que todas se organizan dentro de una libreta que se llama ping pong. ¿Qué es lo que ve un participante con la aplicación. Bueno, cuando entra, tiene que entrar como invitado, como guest, ¿vale? Y en la ventana tiene que aparecer, el para escribir el código de la habitación, si está cercano puede utilizar incluso el GPS, y el nombre que quiere utilizar. Le da a login, ¿vale? Y está esperando la respuesta del ponente. Cuando el ponente pregunta algo, pues, por ejemplo, esta es la opción que aparece cuando es una pregunta de cuatro opciones. Y aquí aparece la, esta, esta es la de cinco y esta es la de verdadero y falso y fijaros que siempre abajo va apareciendo la opción que ha estado escogiendo cada persona luego tenemos la opción de enviar un texto que en este caso es de 40 caracteres que por ejemplo puede ser hola y le damos a enviar y aquí abajo aparece otra vez la respuesta y por último si tenéis, nos dan la opción de Imagen, pues aparece esto, un lienzo en blanco, que yo de abajo a la derecha está la cámara para, por ejemplo, coger una fotografía. Tomo esta fotografía, por ejemplo, de muestra. Se va a... le doy a OK. La inserta y yo puedo encima de ella pintar lo que yo desee. Pues en este caso pues estoy pintando un círculo en rojo y uno verde con un símbolo de aprobación. Le doy a enviar y esto llegaría al ponente en su momento. Y esto es cómo funciona ping pong desde el punto de vista de un participante en una actividad. Esta app tiene más opciones, pero estas son las básicas para preguntas y respuestas.